Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su revista diaria Diálogo Matutino. Hoy es jueves, un jueves 5 de octubre del año 2017 y gracias le damos a todos ustedes por la sintonía y gracias al Dios Padre Todopoderoso por regalarnos el don de la vida y permitirnos llegar a ustedes a través de y Television Canal 6 de Telecable Central. Muy buenos días, Luciana. ¿Cómo te buenos sientes? Buenos días, Hugo. Me siento genial. Buenos días a toda esta teleaudiencia que se levanta tempranito a sintonizar el programa que le da la información con veracidad y certeza. Ya estamos en el aire. Somos Diálogo Matutino. Un placer que Dios me haya dado la oportunidad nuevamente. Y recuerde que usted puede ver una retransmisión de este programa en nuestro canal de YouTube. Y con esto pasamos oficialmente a iniciar nuestro programa ...con nuestra frase del día de hoy. Vámonos con nuestra frase. Lo que Dios te ha prometido, tus ojos lo verán. Salmo 33, versículo 4. Todo lo que Dios nos ha prometido a través de su palabra en la Biblia... ...de que es fiel, de que es amoroso, de que es un Dios de la abundancia... ...tus ojos lo verán. Solamente debes pedirlo y creerlo con fe desde el fondo de tu corazón y se te concederá tus ojos lo verán y los lo disfrutarás para la gloria del Señor. Y pasamos inmediatamente a nuestras económicas de hoy. el día de ayer en los mercados internacionales la onza de oro troy aperturó sus operaciones a ,274 dólares con 50 centavos la onza y cerró a $1,274.60. con 60 centavos por su parte la libra de plata se cotizaba a 16665 dólares la libra ...y cerró a $16,650 dólares. El cobre, por su parte, se cotizaba en el día de ayer... ...a $2,957 dólares con 50 centavos la libra... ...y cerró a $2,963 con 50 centavos la libra. El barril del petróleo bajó un poco... Y se encuentra en 50 dólares con 42 centavos el barril del West Texas Intermediate cuando cerraron las operaciones en el día de ayer. Por su parte, el gas natural aperturó las operaciones a 2.905 dólares y cerró a 2.895 dólares el metro Cúbico. Esto es lo que tenemos para ustedes en las económicas del día de hoy. Y también queremos señalar, Luciana, que según una, unos datos eh, revelados por la primera dama, el desempleo entre los jóvenes oscila entre un 23 a 24%. O sea, la tasa de desempleo del país es de un 19.8% y entre los jóvenes de un 23 a un 24 por ciento o sea que un 24 por ciento de nuestros jóvenes están desempleados así que es hora de que como dijimos aquí hace unos días de que se empiecen a crear nuevas oportunidades de empleo luciana para nuestros jóvenes efectivamente es un número bastante alto y hablando de personas jóvenes personas con todo el deseo con toda la capacidad de emprender o de poder llevar adelante y poder llevar al frente en alguna entidad, ya sea de cualquier tipo. Así es, y mira, eh, Luciana, hay una información que transcurrió en los medios de comunicación, yo creo que fue ayer o antes de ayer, me parece que ayer, y es sobre una denuncia muy valiente, una denuncia de mucho coraje que llevó la Federación Vegana de Juntas de Vecinos a la Policía Nacional, específicamente al DICRIN y al Dican. Eh, saludamos esta denuncia y el coraje que hay que tener para llevar una denuncia de este tipo y específicamente de manera pública a las autoridades. Esta denuncia se da, en Luciana, por la frustración del individuo de no ver una acción ni una reacción de la Policía Nacional. Yo no sé, sinceramente, qué es lo que hacen los organismos de inteligencia, pero son de que inteligencia entre comillas, pero cuando quieren se hacen los brutos, que hay en este país. Se supone, supongo yo, Luciana, que la Dirección Nacional de Control de Drogas o el DICAN, que es la dirección policial que persigue las drogas, y el DICRIN, tienen organismos de inteligencia investigativos. La policía tiene que ser una policía preventiva, no represiva o reactiva como la que tenemos actualmente. Entonces, no es posible, a mí no me cabe en la cabeza, de que en, un, en, un, en una ciudad tan pequeña como la ciudad de La Vega, eh, los municipios estén al borde y tengan que, al no ver una reacción ni una acción de los organismos correspondientes, pues tengan que llevar una denuncia de este tipo a los medios de comunicación. Cuando una denuncia alguien la lleva a, una, a los medios de comunicación es porque probablemente, y ojalá que así fuese, ya la ha tramitado por otras vías. Y al tú ver que no obtienes ningún resultado, que no obtienes ninguna reacción, pues ejerce cierto tipo de presión mediática que es lo que hacen los medios de comunicación. Cuando un medio de comunicación se apodera de una información, se apodera de una noticia, pues la noticia adquiere trascendencia por encima de lo local y las autoridades, en este caso específico, pues toman alguna acción para eh, tratar de mediar o para tratar de cerrar ese caso mediático. Pero ahí viene la parte peligrosa. Cuando tú llevas una, una queja de este tipo a los medios de comunicación, te estás exponiendo y considerando el contubernio que en algunos casos tienen los delincuentes con la, con la policía, pues, y ese contubernio muchas veces puede ser de inobservancia. Tú sabes que, la policía no es como tú ni como yo. La policía no tiene una parte sentimental por la vida humana. Porque la policía está cansada o está acostumbrada a montar un cuerpo de una persona sin vida en, un, en una camioneta como si fuera un saco de arroz. Tú y yo no. O sea que eh, la policía es indiferente a la vida humana por naturaleza porque tiene que ser entrenado así. La policía tiene que ser entrenado para poder no sentir ese mismo sentimentalismo que tú y yo sentimos cuando estamos tratando con una persona hermana. Y específicamente si se trata de un delincuente. Bien, lo que entendemos es que esto fue una denuncia muy riesgosa y que esto se debe a la falta de mecanismos eficientes de inteligencia, investigación y prevención. Con esto se demuestra de que no hay ningún tipo de investigación eh, ni prevención a menos que el caso afecte a alguien adinerado. Por ejemplo, en un sector rico, tú no vas a ver un punto de droga. Claro, tú sí vas a ver asaltos porque los ricos viven tan trancados que ni se enteran cuando atracan a uno. Lo Entonces, que sí, Hugo, es que muestra la negligencia policial y ese deseo que tienen las personas como de descubrir. Estamos viendo una situación en la cual la población está tomando el trabajo del DICRIM, porque no es la población que deben de investigar dónde se encuentra localizado el peligro en la ciudad de La Vega. Eso le corresponde al DICRIM de la ciudad de La Vega. Entonces estamos viendo que, hay que nosotros los ciudadanos tenemos que poner nuestra vida en peligro para denunciar, para decirles a la policía dónde se encuentran ubicados esos lugares que son tóxicos para la sociedad, los lugares que ellos bien lo saben. Entonces tiene que arriesgarse una vida humana buscando que se tome represalia contra esta persona. La verdad que eso son cosas que simplemente y, y se ven aquí. O sea, si fulanito me dice dónde está, bueno, ahí podemos descubrir. Pero si fulanito no me dice, bueno, me quedo con los brazos cruzados porque yo no llegué aquí para investigar, yo no soy un investigador, no soy especializado en el área, tal cual nos dice nuestro compañero Hugo. Da pena y vergüenza, y es hora que nosotros abramos los ojos. Este no es tiempo de felicitar de que fulanito tuvo la gallardía, es tiempo de solicitar ese servicio que nosotros estamos pagando con nuestros recursos, con nuestros impuestos. Es hora de que ya nosotros abramos nuestros ojos y empecemos a exigir lo que realmente nos corresponde, porque la verdad que da pena y vergüenza. Una sociedad que está en vía de desarrollo y que aparentemente se ha quedado en los años 60, que se deja vender florecitas, que se deja cambiar espejitos... Vamos a respetarnos. ¿Tiene algo que aportar, Hugo? Bueno, es de verdad, de verdad que es muy penoso que la ciudadanía tenga que empoderarse de los temas importantes a, debido a la ineficiencia, de, la, de, específicamente en este caso, de la Policía Nacional. Una Policía Nacional que se le ha incrementado el salario, que se han hecho diferentes cosas para tratar de adesentarla y que aparentemente... Tenemos una policía muy aragana, una policía que está sentada y todo el mundo lo dice. Si tú vas a poner una denuncia y tú no pasas la mano, no te hacen caso. O sea, no salen a buscar a la persona. Yo no puedo decir que me ha pasado, pero eso es lo que dice todo el mundo. Vamos a ver, vamos a ver y a escuchar esta denuncia del presidente de la Federación de Juntas de Vecinos de La Vega de La Junta Directiva de la Federación Vegana de Juntas de Vecinos Es bueno que ustedes sepan y el pueblo de La Vega también Que hemos recibido en los últimos días Más de 15 denuncias de diferentes puntos de droga Que se están poniendo aquí en el municipio de La Vega Vinimos a hablar con las autoridades Tanto con las autoridades del DICAN como de la DNCD Porque no podemos permitir que La Vega se nos siga llenando de droga Para que ustedes tengan un ejemplo en la comunidad de San Miguel se estaba por formar un punto de droga. Y el domingo la Junta Directiva tuvimos que salir hacia donde se estaba formando el punto, que era en la parte baja de los aviones, y prácticamente hablar con los que tenían el punto, que estaban sentados ahí ya, vendiendo droga. Pero ahora tenemos las informaciones de que en la 13, oígase bien las autoridades, en la 13, en la comunidad de San Martín, hay un punto de droga. ¿Pero qué trae el punto de droga? ¿Trae violencia? ¿Trae atracos? Escuchen bien qué bonito esto, las autoridades. En la 13 están atracando hasta con escopeta. Oiga, o sea, ya no es ni siquiera con un cuchillo o con un arma que no se vea. Hasta con escopeta están atracando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? La Federación es una aliada de las autoridades. Y hay algo que nos preocupó. Y nos preocupó bastante. Y es que algunos de los mariantes que están vendiendo droga, ¿usted sabe lo que están diciendo? Que ellos le pagan a las autoridades de la DNCD y que le pagan a las autoridades del Vicano. ¿Por qué estamos aquí hoy? Vamos a hablar con ellos. Y que sean ellos las autoridades que nos desmientan. Nosotros creemos en las autoridades. Pero que sean ellos que nos desmientan, que no están recibiendo dinero. Porque un punto de droga en una comunidad no solamente daña al que está ya dañado, el joven delincuente, valga la redundancia, sino que el joven bueno lo atrae al vicio. Bueno, ya ustedes escucharon eh, esta denuncia, eh, bueno, yo ni voy a decir. Es importante, Hugo, que se vea que las declaraciones que está dando Alexis, el presidente de la Federación de Juntas de Vecinos, han sido declaraciones bastante fuertes. Y que cualquier cosa que le pueda suceder a esta persona, ya se sabe, se sabe de dónde puede salir. Ahí sí. estamos viendo una negligencia policial grande, porque estamos hablando de 15 denuncias. ¿Y dónde estuvieron las respuestas? No, Tuvo hay que exponer que... su rostro sí, para sí. recibir algunas y respuestas. Hay... Y estamos ahora esperando represalias contra él. Sí, hay que señalar, a Luciana, de que él se le ve la frustración de todas las denuncias que está recibiendo. O sea que está no indignado es el hombre. Que el denunciante no es él, sino que está recibiendo denuncias de las diferentes comunidades que él representa y él. En consecuencia, tiene que actuar. Hombre con gallardía, con pantalones, de decirle, mira, está en esta localidad, está en la esquina de allí, para que la policía abra los ojos, la inteligencia, los investigadores de La Vega, los investigadores de la República Dominicana, porque todos los del DICRIN saben dónde se encuentra. Ellos saben, tú no ves cómo oye, fueron oye de una vez. la respuesta que le dan. Tú no ves cómo fueron de una vez. Ya anoche habían eh, dos apresados, según la policía. Y la policía lo que está diciendo con esto es, miren muchachos, nosotros no queríamos ponerle la mano, pero ya vinieron. ¿Por qué? Porque, porque esperar a que la ciudadanía lleve una denuncia para apresar. Además, mira, ahí es que viene la debilidad. Van y te buscan sin, sin una investigación. Ah, te encontraron con con el celular, es verdad, eh, pero como no hay una investigación previa, el caso llega a los tribunales débil, se cae. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, mira, es que me la pusieron, eh, o yo soy una mula, a mí me pagaron para llevarla. Entonces, como la acusación es débil, solamente se basa en que recibimos una denuncia, fuimos y apresamos. Ahorita también no tenían una orden del fiscal. Cuando viene a ver y se cae. Entonces, no es lo mismo cuando tú, la, la, la, las autoridades, hacen una investigación, le dan seguimiento y hacen una apresia, un apresamiento con información y con un de, informe de investigación. Y un trabajo preciso y conciso, Hugo. Porque también se dan los casos donde, bueno, estamos calientes, vamos a agarrar. Porque estamos calientes y hay que llevar a alguien a, a, al cuartel policial. Ahí es donde yo te digo que la policía de aquí no tiene, no tiene criterio. Lo que, trabaja a según reactivo, no son preventivos, eh, no hay ninguna investigación. Tiene que haber una investigación, en, y específicamente en casos como este, que se caen en los tribunales. Por eso que tú ves que hay siempre una disputa en que los jueces son los que sueltan. No, es que la policía aquí... Y muchas veces contaminan las evidencias y etcétera Demostrado que si no somos el primer país de corrupción, bueno, pues estamos cerca. Dame una información positiva, Hugo. Estamos compitiendo Entonces, en otro tema, Luciana, en la alcaldía de Santiago inició una campaña de concientización para la recogida de basura y de los y, y mantener los espacios públicos eh, disponibles para que la gente pueda caminar. Vamos a ver el, el spot que salió en el día de ayer en la alcaldía de Santiago con relación a la campaña de concientización, porque es más fácil educar a la gente. Y ahí estamos viendo una muestra de que cuando se quiere, se puede, y que Abel Martínez está dando cátedra, el papá de los alcaldes. Vamos a escuchar. Una foto. Pero claro. Álvaro, pero limpia tu frente. ¿Qué tengo en la frente? El frente de tu casa que está sucio. la campaña de concientización de la alcaldía de Santiago limpia tu frente mírenlo ahí del municipio de Santiago hay que decir que el alcalde de Santiago Abel Martínez eh, está dando muestra de que cuando se quiere se puede y de que aunque usted encuentre deuda porque en Santiago Luciana el día que eh, la alcaldía de Santiago asumió el ayuntamiento o fue juramentado ni siquiera impresoras habían se llevaron todo se llevaron las impresoras y la cuenta de caja chica estaban en cero y la cuenta de banco del ayuntamiento de Santiago según dijo el alcalde estaba en cero cero pesos con cero centavos tenía deuda tenía compromiso de nómina porque no se había pagado la nómina de ese mes todavía wow recibió un pasivo recibió un vacío y se ha hecho mucho en el Ayuntamiento de Santiago y yo creo que esta campaña de Limpia tu Frente va a contribuir aún más con mantener la ciudad limpia, ya que una ciudad, la ciudad más limpia no es la que más recoge la basura, sino la que menos ensucia. Eh, en los depósitos de comunes de basura hay, están señalizados los diferentes contenedores orientando a la población de dónde debe eh, echar cada desecho sólido, etcétera. Así que esperamos que en el país completo, a, a, a propósito de que hay una campaña de Dominicana Limpia, pues también se pueda extrapolar esto y que la República Dominicana pues, pase a ser una, un país más limpio y más higiénico. Y con esto pues nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos continuamos con ustedes.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 Por la calidad integral del sistema educativo. El Ministerio de Educación.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 Vale, pero limpia tu frente. ¿Qué tengo en la frente? El frente de tu casa, que está sucio.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 La dificultad mayor es la población estudiantil, que no cabe. Y a veces hay que sacar niños, y eso duele porque a veces hay muchos niños que quieren ayudar. Si tenemos una descendida, eh, hay más tiempo para trabajar. Yo nunca había estado en una stand descendida. Y me gustaría porque más que y mejor que nuestro padre puede trabajar y tiene la confianza de allá. Señor Raniero Medina, nuestro presidente, que muchas gracias por tener esta comunidad pendiente y pensar en el desarrollo, ya que es una comunidad con mucha población estudiantil. Hay muchos estudiantes que necesitan un trato especial y va a haber espacio para eso, porque el tiempo es más largo. Gracias por continuar en sintonía con nosotros su revista diaria Diálogo Matutino. Y Luciana, manteniéndonos en el plano local, eh, hay un, un, aparentemente hay un impasse entre el recién salido director del hospital traumatológico, profesor Juan Bosch, y el entrante. Y es que se ha dado una información sin muchos detalles y una información que puede malinterpretarse, y tergiversarse. Y se trata de una auditoría que se hizo donde se identificó que hay un déficit de más de 150 millones de pesos. Ok. Hay un déficit de más... ¿Eso me recuerda a mí? ¿Tú sabes qué me recuerda eso a mí? Al déficit fiscal que dejó Leonel Fernández cuando salió. Por ejemplo, <coughs> no es lo mismo <coughs> un déficit que un desfalco. Hay que estar claro en eso, ¿verdad? Claro. No es lo mismo un déficit que un desfalco. Entonces, el hecho de que una institución tenga un déficit financiero, no necesariamente, y especialmente una institución del gobierno, no necesariamente significa de que hubo un mal manejo. Por ejemplo, te voy a poner... Y el... todas las instituciones tienen deudas. Correcto. Las instituciones privadas tienen deudas. Todas tienen deudas. Te voy a poner un ejemplo. El hospital es una institución pública. Eh, quien gobierna ahora mismo es el Partido de la Liberación Dominicana. Si un compañerito de la base tiene una situación de salud, va a llamar a un presidente de un comité intermedio. El presidente del comité intermedio va a llamar al director del hospital y el director del hospital lo va a recibir. Pero se demostró que en la gestión pasada del doctor Coronado no solamente tenían acceso los compañeritos de la base, sino que cualquier ciudadano de escasos o de sin ningún recurso pues recibía la asistencia que necesitaba en el hospital y que esa cuenta seleccionaba le exoneraba si era una persona de escasos recursos. O sea que hay que aclarar y dejar claro de que si es un déficit, no un desfalco, o si hay una malversación de fondos, porque cuando tú dices eso así en el aire, se puede malinterpretar. Y mucha gente pues, puede no analizar lo que se acaba de decir y verlo de una manera diferente. Lo que no queremos es que el doctor Coronado, se su integridad moral se vea afectada si él no utiliz, mal utilizó estos fondos. Vamos a escuchar las declaraciones del doctor Coronado en un programa radial de aquí, de esta ciudad de La Vega. Mira, la primera prioridad es mantener el servicio que se ha dado aquí siempre, un servicio de calidad, un servicio de excelencia. Pero tenemos algunas deficiencias, sobre todo en el área más sentida, en la producción de recursos para mantener esos servicios. Nuestro hospital... Eh, tiene que mantener esa calidad, pero sin generar mayor número y cantidad de recursos no es posible. Tenemos déficit, tenemos deuda, eh, pero nosotros producimos eh, un número, un volumen alto, eh, y, pero sin embargo no estamos cobrando eso. Queremos saber, doctor. Usted habló de deudas. ¿Cuánto en deuda hay? El director eh, saliente eh, explicó en su discurso de entrega que el hospital tiene una deuda de 150 millones. Eso eh, es un déficit bastante grande, pero yo estoy seguro que lo vamos a, a resolver. 50 millones de pesos y empieza a sumar. Sí. Se exoneraron 120 millones de pesos. Quedan 30. Quedan, ¿verdad? 30. Es decir, con 150 millones de pesos que yo cogí fiado para los proveedores, yo lo invertí e invertí 120 en los pobres que no podían pagar y que es un compromiso de ley de la Constitución de la República Dominicana sí. que tú no le puedes negar. ¿O ustedes conocen a alguien que no se le haya brindado los servicios de salud en el hospital? El doctor no le ha dicho a la Vega y al país que recibió en almacén. 45 millones de pesos en medicamentos. No, no, el, el doctor no ha emitido no. eso. Porque eso no es importante. O sea, tirar veneno no es lo importante. Entonces, súmame la 45. Manera, ¿no? Por favor, súmame 45 millones de pesos ahí. ¿Tenemos? Súmame 45 ¿De millones. millones Entonces sorbanos? hay 15 millones a favor. Pero no, no espérese, no he terminado. No bueno. terminado. El doctor no le ha dicho a ustedes y no le ha dicho a la vega que hay una cuenta por pagar a los pacientes que fueron evaluados. Que no eran pobres ni eran indigentes, que tenían la capacidad de pagar, hay una cuenta por pagar de 50 millones de pesos. ¿A usted ah, no le ha dicho eso a la gente? ¿Cuánto vamos? 65. O sea, cogió el veneno, fue. Pero, el doctor, no le ha dicho a la, a, a la Vega 6, 5, que yo le entregué 23 millones de pesos en las cuentas del hospital. Oye, porque esa porque vaina. Lo porque no dio tiempo a pagarle a los proveedores ni, ni entregar a, lo, a, a, a los incentivos. Pero el doctor no le ha dicho a La Vega que yo tengo una cuenta por pa, el hospital tiene una cuenta por cobrar, ¿a quién? A las ARS ¿De? 50 millones de pesos aproximadamente sí, no tengo el dato ahora hablando porque estoy hablando, millones, estoy a, estoy okay. hablando ahora informal sonaré a los pobres y a los indigentes de La Vega por mandato constitucional por mandato del Servicio Nacional y por mandato del Presidente de la República que no fue que yo lo inventé Siga, siga, doctor. Sí, continuo. 45 millones que hay de activos en medicamentos en el almacén. Siga. 50 millones, estoy dando números redondos porque vale, puede vale, ser vale, más. Vale, vale, 50 millones de cuentas por cobrar a las personas que hicieron acuerdo de pago. Sigo. Sí. sí. Y 50, aproximadamente 50 millones. De las ARS. De las ARS. 265, 265 millones. Espérate. Y 23 millones. millones en efectivo que dejé la cuenta. ¿23 millones en la cuenta? 288. 288. Entonces, millones. ¿usted le resta. 120 millones? 100, 100, no, 100, 150, 120 millones, millones. 150 millones. ¿Resta 150 millones? Queda cuarto ahí para. ¿Y tú cuánto? 40. Porque aquí, cuando se habla. Que, que hay un déficit, que se llama Exacto, De sí. 150 millones. No, no, no, déficit es, la gente lo malinterpreta y dice, pues se lo robó. Sí, Oye, no lo claro, cuando aquí se está hablando de eso, es, es una palabra peligrosa. Aquí, eh. se está hablando, aquí se está hablando de muchas cosas. Sí. Porque que yo, yo, tengo, yo duré 10 años, yo tengo más de 11 años dando clases en la universidad. Yo soy una persona, un ciudadano, un vegano que he sido ejemplar aquí que yo le he dado a mi vega y yo he tenido oportunidad de irme a trabajar para la capital. Y yo no me he ido. Y yo quiero decirle a ustedes que detrás de mí, de José Luis Coronado, hay una madre. Una familia. Que no ha dejado de llorar. Una familia? una familia. Hay una familia. Hay una esposa mía que no ha dejado de llorar. Y los hijos. Hay ¿no? unos hijos ahí. Sí. En todas partes, porque no, porque que yo es. no tengo nada de qué avergonzarme. No, así mismo es. Y quería decirle que la preocupación mía ahora mismo, a partir de los próximos 30 días, es, ¿sabe cuál es la preocupación mía? ¿Con qué yo voy a mantener a mi familia? ¿Con qué yo voy a mantener a mi mamá? ¿Pagarle la casa a mi mamá? Mi mamá no tiene casa. ¿Con qué le voy a comprar los medicamentos a mi mamá? ¿Con qué voy a pagar el colegio, que debo dos meses en el colegio? ¿Con qué yo voy a pagar los préstamos que tengo de la, de, donde, de la casa donde vivo? Esa es mi preocupación. ¿Por qué no han dicho que me han dejado desempleado? Eso no lo han dicho. Bueno. Eh... Y, y me perdonan, ¿eh? No, no, no. Pero es no, no, que no, estamos no, hablando no de hecho. una cosa muy seria. Estamos hablando no de mi integridad. Sí, claro, sí, sí, sí. Claro. Yo soy una gente seria, pobre. Y yo, tuve, no, una, no, no. yo tuve una gestión. De lo que está ahí, es que el que más te conoce soy Mira, yo. yo. Yo tuve una Yo hice no, no, una gestión no, no, no, cuando yo empecé el hospital. No, no, no, no, no, yo empecé... no porque nació no en mi casa y de patrioto. Yo empecé a gestionar mano, el mano, hospital. Mano, mano, mano, mano. Nació ahí? Mano, mano, mano. Mira, yo empecé a gestionar el hospital. Yo dije, bueno, yo soy muy vulnerable por mi origen, por la po por lo pobre que soy. Por la pobreza. el nivel Voy a implementar la cultura. Wow. Bueno, ya ahí escuchamos las declaraciones del doctor Andrés Rodríguez Céspedes, quien ciertamente no hizo ninguna acusación, simplemente dijo que hay un déficit y también pues habló de que hay que mantener la calidad del servicio, o sea que en pocas palabras en enalboló la calidad del servicio. El doctor Coronado ciertamente se siente aludido porque sí, es, no es menos cierto que cuando se habla de un déficit, la gente, pues, lo que inmediatamente asume que es un robo. Ahora, lo que sí es que para mantener ese control de calidad, ese hospital en el nivel que se encuentra es un gasto bastante amplio, el que se debe de cumplir de manera mensual. Ahora, la parte humana del doctor Coronado, como salió a relucir así en los medios de comunicación está dando un dato bastante cierto y cuál es el que uno de los derechos humanos es el derecho a la salud entonces a cualquier persona de escasos recursos no se lo puede negar y más en este hospital que estamos hablando de traumatológico y quirúrgico que, que la mayoría de de, de cosas que ocurren aquí de muerte son accidentes entonces a veces cogemos dinero prestado para varilla y cemento pero no tenemos seguro entonces cuál es la por 150 millones para la cantidad de personas que visitan a diario esa institución no creo que sea la gran cosa se es de opinión ahora algo que hay que tener claro es y que ya se demostró el doctor coronado no es político porque eh, si hubiese sido un político, le rebala eso, no. O hace una declaración y aclarando, miren. Es que estamos vicino. hablando de una persona con, con vergüenza. Sí, se le ve la vergüenza, la humildad. Una persona seria. Se le ve la seriedad, se siente dolido porque eso se ha malinterpretado. No, y que las difamaciones. Muy poca gente hay así en la política. Ojalá que si de ser cierto lo que él dice, que no dudamos hasta que se demuestre lo contrario, pues. Ojalá que su nombre quede limpio y que este caso, pues, no siga corriendo. Y aquí, pues, que dejemos el morbo y dejemos de echarle ceniza a ese anafe para que se siga encendiendo. Así que mucha precaución con eso. Vámonos a una breve pausa, Luciana. Y cuando regresemos, ¿no nos da tiempo? ¿No nos da tiempo para una pausa? Ciertamente. Eh, vamos brevemente a ver una imagen o una información del día de ayer donde el gobierno de la República Dominicana ganó el caso de la Sun Lan. Vamos a ver, Máster, esta rueda de prensa que dio la presidencia de la República en el día de ayer. El Estado Dominicano ha obtenido un importante triunfo judicial en la Corte Federal del Sur de la Florida contra las empresas sonland LLC y Architectural Ingeniería Siglo XXI LLC, las cuales habían demandado al Estado Dominicano y al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INRI por alegado incumplimiento del contrato suscrito para el Proyecto de Desarrollo Agrícola ASUA-2. Como recogió la prensa dominicana en su oportunidad, estas dos empresas habían obtenido en el año 2013, 2013 un fallo en defecto en contra del Estado Dominicano y el INDRI por la suma de 52 millones de dólares. El Estado Dominicano y el INDRI decidieron apelar dicha sentencia, logrando primero su anulación y luego la celebración de un nuevo juicio que culminó con la sentencia emitida el sábado recién pasado. ...por la Corte Federal del Sur de la Florida. Esta sentencia exoneró completamente al Estado Dominicano... ...así como al INDRI con respecto a los reclamos de la Sunland. Asimismo, la Corte redujo el reclamo de arquitectura de ingeniería siglo XXI de 16... Enhorabuena, Luciana. La República Dominicana ganó este caso contra la constructora Sunland... ...que había demandado al Estado Dominicano el pago de la suma de 52 millones de dólares de una obra que ellos nunca culminaron y el Estado Dominicano iba a tener que pagar o pagó ese dinero sin esta obra ejecutarse o llevarse a cabo. Qué bueno que así fue y que la República Dominicana pues va a recibir ese dinero que se necesita en este país para continuar las obras de infraestructura que a raíz de la tormenta IRMA, y a todas las tormentas que hemos tenido. También hubo María. María, hubo una tormenta tropical antes de eso, que afectó severamente a Puerto Plata. Y la agricultura se ha visto afectada con todos estos fenómenos atmosféricos que han pasado por la República Dominicana. Así que, buena noticia. Mañana le prometemos que vamos a profundizar en la ley de partidos políticos. Vamos a cerrar la semana hablando sobre este tema, para que ustedes tengan una idea de la trascendencia de la decisión tomada por el Partido de la Liberación Dominicana de consultar a cinco juristas y cuál es la posición de todos los diferentes partidos políticos y los diferentes sectores de la sociedad y el por qué hay un sector que entiende algo y hay otro sector que entiende de otra manera. Eh, ya... Eh, con esta noticia de la Azulán, pues nos despedimos en el día de hoy, le damos las gracias a todos ustedes por la sintonía eh, y como siempre nuestra compañera Luciana Henseler es la encargada de despedir el programa en el día de hoy. Tema interesantísimo y por supuesto el que se encuentra en la palestra pública es la ley de partidos. Nosotros mañana, haciéndole antesala al fin de semana, vamos a estar conversando con ustedes. Así que ustedes no se pueden perder ese gran contenido. Nosotros somos Cielo Matutino, Hugo Hidalgo, Luciana Kenseler. Hasta mañana. Bye, bye.